Hola chicos, aprovecho este momento para decirles que el concurso termina en tres semanas. Digo eso porque estoy escuchando a muchas personas con todas esas dudas de que no saben cuándo va a comenzar o cuándo va a terminar eso. Pues aquí se los digo, en tres semanas. Dicho esto, pasamos al contenido. Observa lo que piensas. Lo único que te es llegar al éxito, ¿Eres tú mismo? Hola mis queridísimos amigos de YouTube, aquí Ryan, trayéndoles un nuevo tutorial de Minecraft, de cómo poner tu, cómo hacer que Minecraft corra en tu computadora sin problemas. Si tienes una computadora de bajos recursos, esta, este tutorial te, te va a servir bastante porque... Aquí te voy a dar diferentes soluciones para que para que hagas que Minecraft pues vaya bastante bien, no no, no que vaya a correr a 60 FPS por segundos, pero sí que te corra algunos 20, 25 y quizás 30, pero funciona bien, funciona bien. Entonces, pasemos a la primera opción, que la primera opción yo diría que mejor antes de empezar a instalar Optifine y todo eso, pues yo diría que mejor instalen, no instalen, sino que abran en el administrador de tareas y en el administrador de tareas pues eliminen, no que eliminen sino que cierren las ventanas que, que están usando bastantes recursos de tu PC cosa que aunque quizás muchos no lo sepan, eso puede hacer que tu Minecraft corra más rápido, como por ejemplo yo tengo un montón de de programas digamos que utilizan bastante recursos, cosas que, que no necesariamente lo utilizo en ese momento, como por ejemplo Steam cosas como también el printer de impresora, drivers de impresoras, uTorrent, BitTorrent, Facebook Messenger que si también fuiste como yo que probaste la aplicación de PC de Facebook y luego, luego no la utilizaste o la sigues utilizando. Si en el momento no la vas a utilizar, pues lo puedes cerrar. Y cosas así que vayan eliminando, Ramos. Como por ejemplo, cosas así que tengan bastante. Si tienen, si pasan de mil, pues pienso que sería más recomendable, ¿no? Pero nota, nunca si eres el explorador de tareas, ¿no? Se van a desaparecer los iconos de cerrar, el inicio... Otra muy buena opción sería, pues entonces, el Optifine. El Optifine es un programa diseñado para que Minecraft corra bastante bien, con menos o menos cosas, y además te permite utilizar texturas que en Minecraft no te deja utilizar regularmente, tales como Faintful, que es la que uso bastante en mis juegos de Hunger Games. Otra muy buena opción sería también, pues, ajustar los ajustes de video para que así Minecraft corra más fluido, cosa que si unen esas tres opciones que les he dado, como por ejemplo si unes lo de cerrar ventanas que no estés utilizando, utilizar el Optifine y utilizar lo del ajuste de video, de si ajuste de video de Minecraft, pues con eso tu Minecraft puede que corra una una cantidad de FPS más alta. Anota, todo depende de tu procesador y de tu también de tu memoria RAM. Si no tienes un buen procesador y tienes una buena memoria RAM, te pasa lo que me pasa a mí, que no tengo bastante gráficas, entonces cuando quizás estoy haciendo cosas diferentes, pues a veces se me frisa, se me congela la PC. Nota, si eres un youtuber y quieres subir videos de Minecraft y como yo, no tienes tantos recursos, pues yo te recomiendo que no utilices tanto el full screen sino que ponlo a pantalla media una ventana ahí, no tampoco lo pongas a pantalla grande porque si no sería la misma resolución pero si lo pones a una pantalla mediana pues puede que tu Minecraft corra bastante bien y no te dé tantos programas otra cosa que también es buena si vas a grabar usa Fraps, no uses cantas Studio ni uses programas como grabadoras por ahí como Split Edge, no uses cosas así, usa Fraps, el Fraps es un programa bastante bueno no te va a dar la o al contrario, te ayuda a la computadora a que dé más rendimiento, te da, permite grabar con solo un botón igual que, que capturadores regulares y también te permite tirar screenshots. Cosa que si en PC regular en Windows vas a tirar un, vas a sacar un screenshot, tienes que presionar el botón screenshot y luego tienes que ir a Paint o un programa de, de editor de imágenes y pegarlo y luego tener que que bueno, no con con el frap simplemente puf, puf, ya terminarse. Pero en fin, si quieres que yo hable un poco más de eso de cómo grabar Minecraft con pocos recursos, también me puedes pedir en los comentarios. Y por otro lado, si tienes alguna duda o te pasa algo que, que quizás no tengas el más performance de, para que tu Minecraft corra muy bien, pues simplemente déjame algún mensaje y yo intentaré buscarte la solución, intentaré darte pack de texturas. Ah, otra cosa. El pack de texturas puede que también ocupe mucho, como digamos, muchos recursos. Si tienes un pack de texturas muy regular, pues puede que tu Minecraft corra bastante bien. Si lo tienes muy, como por ejemplo, un pack de texturas 128x128, sería un pack de texturas bastante forzado para tu Minecraft y para tu PC, si no es muy buena. Por lo tanto digo, busca paquetes de recursos que no sean tan fuertes, como por ejemplo, puedes utilizar el textura 164 x 64 que son bastante buenas. En fin, ese fue mi video donativo, diría si digámoslo así como video donativo. Mi video donativo para aquellas personas que tienen problemas para que su Minecraft corra en su PC, quizás si tiene bajos recursos. Y recuerda, si te gustó el video dale like, si tienes algún problema coméntalo, envíalo en mensajes que te lo responderé. Y por cierto, si... Ven que mi canal tiene poca actividad es porque tengo mi computadora dañada, tuve que cambiar el power supply y oh my god que es bastante complicado. Estoy cambiando unas cuantas piezas para hacer que corra bastante bien, compré una tarjeta gráfica y todo eso y nada. eso fue el video de hoy, así que bye, hasta la próxima, chao.